Este es este barquillo que yo con disco Y... Ay la mano, está eh... Hola, ¿cómo están? Legión Oxlack El día de hoy, pues me parece que será El último video que hablemos acerca del caso de Mario O ya dependerá de todos ustedes Muchos me han dicho que ya no siga el caso, muchos ya no creen en lo que le ha sucedido a Mario después de que fue a recuperar a la piñata Moana a un lugar inhóspito y que escuchó un grito. Ese video lo pueden ver en mi canal también. Bueno, el día lunes Mario subió un nuevo video, uno donde la piñata Moana ya estando en su negocio, pues hizo algo extraño y quedó grabado en video para todos aquellos que no lo han visto se los voy a poner a continuación de Picard eh, eh, chocolate de chocolate de la rosa de Bienchi Y necesitamos ah, bocadín hace falta bocadín, una caja de bocadín ya no me quedan cuatro bocadín y... Va a ser... Paleta, paleta payaso, una caja de paleta payaso Y... Ah, Huevito Pinto Una de Huevito Pinto Eh... Pulparindo dos ah, Este también Este es este barquillo que Con aravisco Y... Ay, la mona ahí está Eh... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, Canastita de esta. Este también. Y creo que ya, nos cita. ¡Ay, ah, dubalín! Dubalín de mi sabor. Y ya con eso. Si prestaron atención a la piñata moana, podemos ver que en un momento mueve los ojos. Vamos a repetir esta escena en cámara lenta y observemos. ¿Cómo es el movimiento de los ojos? Ahora con este acercamiento podemos notar mucho mejor cómo es que ocurrió este fenómeno aparentemente. Había querido seguir el caso de Mario mientras él no nos dijera si esto es verdadero o falso. Pero me parece, y por la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años con diferentes casos y videos paranormales, me doy cuenta que esos ojos, que ese movimiento de ojos, está completamente editados. Eso se trató de una animación. En un momento pensé que lo que ocurría en la tienda de Mario pudiera ser real y quizá puede hacer real que, que haya manifestaciones como el que se caigan cosas, el que haya ruidos y el que haya una historia tétrica macabra alrededor de la tienda y en sus alrededores. Pero de ahí a que un demonio se aparezca en las cámaras de seguridad o que en este caso la piñata mueva los ojos de esa forma, me parece que no. No sabemos hasta dónde termine esta historia de la piñatería, pero bueno, interesante fue, aterradora también fue. Al día de hoy, con el video donde fue a recuperar a Moana y este donde mueve los ojos, me parece que fue demasiado. Me parece que ya no creemos que sea real. Me parece que este será el último video que realice con respecto al caso de Mario. No quiero perder su amistad porque Mario se portó de una forma maravillosa el día que fuimos a conocerlo. Me parece que es una buena persona, sigo insistiendo, creo que es una buena persona. Me trató muy bien, pero con respecto a su caso, creo que está haciendo lo mismo que Carlos Ney. Está realizando una historia paranormal y lo vuelvo a repetir. Le pregunté a Mario, Mario, ¿tu caso es verdadero o es falso? Y él respondió lo siguiente... Si digo que es verdadero La gente pensará que es falso Si digo que es falso La gente pensará que es verdadero Entonces creo que ha quedado muy claro Esto es solamente Una historia de terror Que de pronto sucedió Me parece que aprovechando precisamente Que en su tienda sí ocurrían Fenómenos raros Se caían los dulces, se escuchaban ruidos Hay una historia alrededor Pero de ahí a que la moana Se mueva mueva los ojos de que se aparezcan demonios y demás me parece que eso ya fue meramente parte de un show pero bueno y pues me caes súper bien mario ojalá en algún momento nos digas si todo esto tú lo inventaste lo desarrollaste Qué tanto es cierto qué tanto es es falso pero bueno a mucha gente a millones nos has tenido viendo tu historia y vamos a continuar con las investigaciones Suscríbanse a este canal y vean todos los videos pasados porque les tengo una súper, súper sorpresa. En dos días les voy a subir el video donde entrevisto al chico que se metió a la escuela abandonada allá en... Sentía bastante miedo. La verdad, nunca me imaginé que pues una puerta se me iba a cerrar. Y tampoco lo de la tabla. Este... Allá en Nuevo León y van a ver todo lo que nos dijo. Así que tenemos entrevista exclusiva con la persona que grabó el video de la escuela abandonada. Así que seguimos las investigaciones. Gracias a todos por suscribirse a este canal, por ser parte de la legión Oxlack. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Háganme el paro y compartan el video. Denle like, suscríbanse y formen parte de este equipo. Un abrazo a todos.